muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno señoras y señores cómo está el tema eh? está interesante bueno decía eh, edgar Allan poe lo importante es saber lo que debe ser observado y eso es una cosa que en el mundo de las inversiones o en el propio trading en en la vida en general, muchas veces pasamos por alto. ¿Por qué? Porque mmm, ante algo que hace mucho ruido, eh, wow, es, no, nuestra atención enseguida está ahí. Y lo que hace menos ruido, pero que quizás sea más importante, mmm, se nos pasa por alto. Habrá mucho que dirá, no, yo no, yo no, ya, ya, ya sé que tú no, pero mucha gente sí. Y es por eso que, bueno, pues muchas veces intentamos dar. Eh, como los médicos, ¿no? una segunda Una segunda opinión. Evidentemente nos vamos a equivocar no una, sino mil veces, esto es seguro. Pero bueno, yo al final, como con todos, ha habido mucha gente en estos días que me está escribiendo, joder, mucho dinero perdido en FTX, creo que todos, el que más el que menos, hemos perdido dinero en FTX. Uh, no voy a entrar a hacer números porque, bueno, sería estúpido. Pero al final... Como decía Patton, ¿no? no medimos el éxito normalmente de una persona por lo alto que llega, sino porque cuando cae, cuando rebota, hasta dónde vuelve a llegar. Eso es lo más importante. Porque, hostias, nos lo vamos a dar todos. Hostias, nos hemos pegado todos. Esto es seguro. Y nos seguiremos dando más de una. Eso es seguro. Pero lo importante es cómo seguimos. Cómo seguimos. Entonces, bueno, pues. Eh, Decía. sigo con John de Rockefeller, ¿no? Que decía. Siempre intente convertir cada desastre en una oportunidad de renacer, como era de Fénix, y de seguir adelante. En fin, bueno, vamos a ver una, algo, algo que es brutal, que yo considero que es lo que tenemos que observar a día de hoy, en estos momentos. Aparte de bueno, de intentar colocar, recolocar nuestras finanzas. Eh, con el bofetón en el mercado el que todavía tiene que venir ¿vale? el, que tiene que, el que seguirá eh, ya lo llevo diciendo estos días que esto no se ha acabado que seguimos adelante y que eh, eh, solamente habíamos visto una parte de toda la mierda que, que puede verse por el camino así que venga, sin más dilación comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso como dice mi niña suscríbete y dale a la campanita bueno lo más importante de todas las noticias que hay eh, creo que para mí a mi, a mi modo de ver mi humilde modo de ver esto es que las salidas de bitcoin de los exchanges centralizados alcanzan máximos históricos aparte de que lo más diga que bitcoin lo logrará y no sé esto de cinco cosas a tener en cuenta bitcoin esta semana bueno pues yo de esta gente me creo más bien poco pero lo de las salidas de Bitcoin de los exchanges centralizados, que alcanzan máximos históricos, creo que es súper importante. Por fin la gente se ha dado cuenta de que debe de ser su propio banco, de que debe autocustodiar su dinero. Una pena que tengan que ocurrir estas cosas, ¿no? Para que la gente se dé, se dé cuenta de esto. Yo, ¿qué recomiendo? Aparte de un ledger, eh, si no eres muy ducho, eh, no te quieres pegar con demasiado software y demás. Material Bitcoin, material Bitcoin, este... Esta wallet es pues es bastante completa, es una wallet súper completa, muy sencilla. Eh, es súper chula y eh, es metálica. Es metálica, esto es, es, la, es la verdad, es pues que es la leche, la pera limonera. A mí me gusta bastante, ya lo he enseñado en algún vídeo. ¿vale? Y pues si alguien me quiere enviar algún bitcoin, vamos pues a ver. <risa> vale, es una chapa de metal, realmente. Por detrás vienen las claves privadas, tapadas para que nadie las pueda pueda acceder a ellas tienes varias pegatinas como esta por si se estropea que vamos que yo la metí en la y y no se estropea vale ya lo digo yo y eh, bueno pues tenemos la, nuestra, la, nuestro código qr y la dirección a la que enviar eh, dices bueno yo envío dinero ahí y luego si lo quiero sacar cómo naices, eh, lo saco pues muy fácil te cargas en tu teléfono móvil un wallet Exodus le metes las claves privadas eh, haces las operaciones que tengas que hacer y se las vuelves a quitar para que no tenerlo, a, no tenerlo ahí si no quieres. Ya está, tan sencillo como eso. Que necesitas enviar esos bitcoins porque quieres um, hacer una conversión y tal, pues te los envías a Kraken, lo envías luego a tu banco y anchas castillas, se acabó el problema. ¿Qué problema hay? Ninguno. Entonces, bueno, eh, creo que es bastante sencillo, os dejo por aquí debajo un link, es un link de referido, si compráis algo, pues... También me ayudéis a mí con el canal. Eh, y bueno, pues ahí lo tenéis. Es un buen regalo porque sí, porque hoy es hoy y porque es necesario. Y si no, pues es un buen regalo para, para estas Navidades. Eh, tengo una imagen que creo que es bastante importante. Voy a ver si soy capaz eh, de que la podáis ver. Y si no, pues la tendremos que ver en otro momento. A ver si, a ver si puedo, ¿vale? Es que es... es tiene sus complicaciones y tengo, tengo un problema con, con la carga de imágenes, no sé por qué. Eh, a ver si soy capaz de de que me salga... Esto no es... Es una imagen muy importante, ¿vale? No es, no es por nada, pero... Eh, eh, sobre todo las implicaciones que tiene todo esto que acaba de pasar, ¿vale? A ver si, a ver si aquí... Vale, mira, aquí está, vale. Perfecto, genial. Eh... ¿Qué es esto que estamos viendo? Bueno, pues veis de Sam bankman Fried, el banquero frito, como decía por ahí alguno, eh, pues lo que era Alameda Research, lo que era FTX, FTX.us y FTX Ventures. ¿vale? Eh, ¿A qué afecta? A toda esta gente que le afecta eh, lo que ha pasado. Bueno, pues tenemos uh, tres comas. A alguno le sonará, no? Están un poquito jodidos porque tenían bastante dinero. Eh, tres comas podías, eh, digamos, replicar operaciones, eh, hacer copy trading, eh, bueno, pues una serie de cosas. Anchorage, Artemis, Van Finance, Coin98, Consensus. Uh, también tenían pasta de filán del Tawan. Hay un montón, ¿vale? Os voy a dejar, eh, a ver si puedo, un link con la imagen por aquí debajo vale para que la veáis y si no bueno ahora, ahora la voy a ahora la voy a la publicaré en, en el discord vale que tendréis por ahí el enlace el quien quiera ir al discord pues pues que la vea vale los exchange blockfolio evidentemente LedgerX, x liquid global eh, bueno Storybook eh, tenéis tenéis aquí un huevo vale un huevo en de Financial Legend Prime también BlockFi lo de Blockfi ha hecho bastante pupa están ahí arreglando cositas y bueno vamos a ver eh, y bueno en la parte de investments en fgtx Ventus, <ríe> pues bueno hay otros cuantos que habrá nombres que os suenen y otros que nos no vayan a sonar pero no dejan no por eso son menos importantes ¿eh? o sea es tremendo lo que todas las, las eh, los daños colaterales no que conlleva esto esto es directo estos son los directos no son los indirectos que Quizás haya más dinero muchas veces en muchos en muchos casos en indirectos que en directos. Ojo. Um, bien, dicho esto, eh, voy a ver esto: esto de aquí, de material Bitcoin. Manía, se lo podéis regalar: podéis regalar la placa de material Bitcoin. Es una. Vale, para que la podáis ver. Eh, ¿Cómo funciona? Os dejo por aquí el link para que le echéis un, un, un ojo. Eh, es, es genial, ¿vale? Es genial y bueno. Pues, Vamos a ir a Bitcoin, que es un poco el protagonista y vuelve otra vez a la carga. Eh, bueno, pues por aquí lo tenemos. Eh, ¿Qué ha pasado? hoy? pues a lo largo del día se ha mantenido entre las dos líneas rojas que teníamos marcadas. Vale, clavadito, clavadito, clavadito. Eh, eso está bien, pero ¿qué pasa? Que bueno, pensando que al principio podíamos inclusive abrazar la vela del día anterior, resulta que al final pues están ganando los osos, están ganando las malas noticias, están ganando esos daños colaterales y pues bueno toda la mierda que había debajo que no se veía, y esto seguirá, y seguirá, y seguirá. ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos. De momento, por técnico, mi medición está en la zona de los eh, 13, 750, 14, 400. ¿vale? Eh, ya veremos después qué narices a dónde llega. O sea, lo tenemos por aquí, si no me equivoco en este es que tengo tantos tantos links ya que o sea, tantas, tantos eh, gráficos que ya no sé cuál es el que este bueno este, el, principalmente utilizo este y, el que, y este que hicimos nuestras dos eh, queridas cosillas eh, para medirlo, pues muy sencillo, veis este último que fue el último impulso interesante que tuvimos en todo este movimiento, pues bastante bueno, bastante relativamente fácil, pues yo me vengo a este impulso, ya estamos en la parte de abajo ¿vale? de este movimiento, con lo cual siguiente objetivo que nos podríamos ir inclusive, fijaros, 11 y pico... 12.400, guala, guala, guala. O sea, me parece que es tremendo y que lo que podemos, eh, la oportunidad que podemos ver, y yo, sinceramente, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que está jodida, que lo ve, ay, madre mía, pero lo que más me alegra es ver gente que, oye, pues mira, tenía una parte importante en FTX, pero voy adelante. Y muy importante, ¿qué significa y qué puede significar para nosotros esa noticia de que. Eh, ...ha salido el dinero de los exchanges centralizados... ...que la gente no quiere vender su Bitcoin... ...que a pesar de los pesares, a pesar de que... Eh, ...porque eso no es miedo, porque si tiene miedo... ...cógelo, cambia, se lo envía a su banco... ...y ya, qué paz y es por gloria. ¿Ha habido pánico en las ventas? Sí, claro, y va? habrá más, por supuesto. Pero toda esa gente que ha sacado esos Bitcoin... ...de los exchanges centralizados... ...lo que quiere es mantenerlos. Lo que quiere es tener el poder sobre sus Bitcoins... Pues ya sabéis, una jodida wallet fría y si no, un leche. Os dejaré los links por aquí abajo. Eh, por supuesto, evidentemente formación para saber lo que hacemos, porque si no, estamos jodidos. ¿Qué ha pasado con Ethereum? Pues muy similar. Está teniendo una vela bastante parecida, con un poquito menos de meneito, pero da igual. Al final volverá, volverá por el mismo camino, aunque está comportando un poquito mejor. Y el Total Market después de la caída se está manteniendo. A pesar de los pesares, bueno, pues se está manteniendo en esa zona. En el momento que la pierda, estamos fastidiados y ya se, se vendría, pues más o menos aquí a la zona de 580. La 580 va a hacer bastante pupa eh, cuando ocurra. La dominancia de Bitcoin cayendo, ha intentado, igual que ha intentado irse al alza y al final se ha venido para abajo. Pues la dominancia ha hecho lo mismo, ha pegado una subida y se ha venido abajo. ¿Qué podemos ver? De todas formas, en la apertura que cerró aquí abajo, pues que ha tenido una apertura al alza, con un gap al alza la dominancia, directamente en un día. ¡Pipa! Toma los besitos. Pero bueno, al final cae, y si la dominancia de Bitcoin cae, ¡tachan, tachan, tachan! los cortos están cayendo, esa es buena noticia. No esperemos que sea que caigan, que no se vengan a, al 50% y reboten, sino que se vengan para abajo y eso empiece a, a, a tirar ¿qué ha pasado con las altcoins? Pues que al caer la dominancia de Bitcoin y más o menos mantenerse, ¿vale? Como hemos visto, lo volvemos a ver aquí en el Total Market bueno, está más o menos para ello, como si no hubiera pasado nada, esa dominancia que ha caído Bitcoin, ¿dónde ha ido ese dinero? Evidentemente, a las altcoins ¿no ha sido una fiesta? No, por supuesto que no, ¿vale? Pero bueno, hay algunas que, eh, que se recuperan. Library Credit se recupera. ¿Por qué se recupera? Y dice, joder, o sea, a pesar de que la SEC ha ganado a Library Credits, eh, o a LBC, a lo que era Library en su día, que era Sodisei, eh, eh, el, pues, pues el, el, el el embolado que tenían, ha ganado la SEC pero bueno, ya lo tenían ya sabían que iban a ganar y, ya sabía, y Library ya sabía que iba a perder um, y a pesar de eso sube un 14 y pico por ciento, pues sí, porque por fin ya hay una decisión saben lo que hay y punto, y a partir de aquí me he liberado y sigo mi vida adelante, ¿vale? Entonces, bueno, posiblemente el library suba los que tengáis por ahí guardados, bien guardados, y bueno, pues eh, enhorabuena a los premiados. Eh, poco a poco, ahora paciencia, vale empezarán a ir a un precio más o menos decente, eh, que bueno, un centavo como uno, pues no, no está mal, pero si va a cuatro o cinco centavos o diez centavos, pues mejor. Eh, OVR contra Ethereum, ya muchas veces lo hemos visto, nos hemos hartado de decir que es un... cuando Bitcoin baja, los, los pares contra Ethereum o contra BNB suelen subir, son, suelen ir bastante bien. ANT sigue subiendo, DOM también por ahí, TRIAS... Eh, bueno, Solana, estos son futuros, pero veis que, pa, pa, pa, tanto contra el euro como contra el USDT, intentando recuperarse un poquito de la quema, ha hecho este doble suelo. Es, digamos que, ¿veis esto que hay aquí? Está un poquito más abajo, esto es lo que esperamos de momento de Bitcoin, eso es lo que, al menos yo, ¿vale? imagino... Que bueno, si, si, si crees en las en las hadas, no, pero, pero si no crees en las hadas, pues verás que es bastante probable que haga de donde está, pues que pueda caer ahí, por lo menos. Eh, Así que se está comportando bueno bien, intentando rebotar un poquito, parar esa, esa leche. Crypto.com, tres cuartas de lo mismo, después del castañazo que se estaba metiendo por algún problemilla que parecía que tenía por ahí de liquidez. Pero técnicamente, fijaros que ha ido a la zona que ya teníamos marcada en su momento, que la ha pinchado un poquito más abajo. Sí, a partir de aquí está como recuperándose. Eh, creo que Crypto.com, vamos a, vamos a ponerlo aquí, vale posiblemente eh, se vaya a recuperar yo creo que a la zona de mmm, 0.80 posiblemente irá vale, entonces bueno vamos a ver, es 0.80 sí, 0.80 justo vamos a ver qué, qué, va, qué, qué va haciendo poquito a poco despacito y con buen pie eh, el resto, bueno, pues tenemos subida del 5% también en ese criterio x XP PR XRP, XPR y XRP hoy están juntos. Jan um, Finance también un 4%, cosa que está bastante bien. GTC hay un po otro poquito. Los huevitos también están por ahí. OGN Maker. Mm, mm, mm. y ahí anda igual, tú ves, intentando hacer este doble solo si hacen este doble solo y tiran hacia arriba estaría bastante bien, incluido Bitcoin pero pues, las noticias no están como para tirar muchos cohetes, porque ¿qué ha pasado en los mercados tradicionales? vamos a echarle un ojo muy muy rápido porque tampoco me quiero enrollar aquí con, con el análisis que ya, ya sé que eh, muchos conocéis y sabéis pues bueno que de momento se está manteniendo bueno, esto es una hora, vamos a irnos a diario joder. Eh, se está manteniendo aquí arriba ¿Vale? El SP500, lo normal, después del pepinazo que metió, pues que ahora haga una banderita un poquito, que repose para intentar de una forma, bueno, pues como pueda, irse a por la media de 200 a por la línea de tendencia principal que tiene. O sea, esa zona de 4.100 que hemos hablado durante bastante tiempo. Ostras, si la pasase y se fuese a, a este punto de pivote con este punto de pivote en la zona de 4250, 4.300 ya sería la pera, pero no lo sé, no sé. Si, si, si ese rally de fin de año de verdad se produce, sería genial porque a las criptomonedas nos ayudaría bastante, vale, bastante. Y, y creo que nos hace falta ese cable y que ese cable no sea al cuello. Eh, voy hoy otra vez nuevamente, como está pasando últimamente, imagino que lo habéis visto la diferencia, eh, la dominancia de USDC 0.34 con la de USDT 0.17, eh, sube prácticamente el doble uno que otro, eh, es importante ir viendo esto, o sea, Twitter poco a poco se diluye a favor del USDC, USDC de Saircall, Circle, Circle eh, ya sabéis lo que es, <ríe> BlackRock y compañía, eh, al final es lo que ya sabíamos y lo que yo me he hartado de decir: ¿no? que, bueno, pues por mucho que la gente piense que Bitcoin ha venido a liberarnos, eh, lo que nos libera somos nosotros y no una moneda. Eh, bueno, pues de momento tenemos el día en rojo, rojillo, un poco de indecisión, pero uf, no tiene buena pinta. Lo importante sería que terminase en verde, un poquito al alza y e ir pasando a la derecha de esta línea de media roja para conseguir precios a la derecha y que ella empiece a curvarse hacia arriba y nos vayamos y seamos felices y comamos perdices, pero de momento eso no. Está pasando. Eh, así que, como no está pasando, de momento pues nos quedamos en estas zonas en las que estamos. Posibles objetivos, yo personalmente, ¿vale? Creo que podremos ir a ver si lo vemos. En esta línea roja que tengo aquí marcada, 13.750, y en cualquier confluencia que tenga con la línea de tendencia. Eh, ...bueno, pues en, hay un rango bastante amplio... ...donde pues, creo que podemos caer... ...y a partir de ahí, bueno, pues podríamos hacer un, un rebote... ...de los de verdad, si no se hace previamente... ...gracias a ese rally de Navidad y que nos salen un poquito el culo... ...los mercados tradicionales... ...aunque eso le duela a más de uno... ...nuevamente os vuelvo a recomendar... Eh, ...con quien queréis y como queréis... ...y cuando os dé la gana, pero... ...cuanto antes mejor, formaros, informaros... ...y utilizar... ...wallets en las que vosotros... ...tengáis el control de vuestro dinero, porque si no os van a seguir robando, como hace toda esta gente. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guarden un poquito de liquidez cuando vengan estas oportunidades y que la paciencia os acompañe, que muchísima falta nos va a hacer. ¡Chao, chao!